Tempus es una aplicación que únicamente está disponible para dispositivos Android. De esta forma, para instalarlo, debemos dirigirnos a la Google Play Store y escribir Tempus en el cuadro de búsqueda. De esta forma, accederemos a la página de descarga de la aplicación. Pulsaremos en Instalar y esperaremos a que acabe todo el proceso. Una vez finalizado, pulsamos en Abrir para ejecutar Tempus por primera vez.